¡Solidariedades, Iza Venezuela! ¡Solidariedades! En el mundial contra el imperialismo de la Galiza, aquí presentes, declaramos carente de cualquiera credibilidad de, o informe de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación dos Factos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Condenamos cualquier inserencia extranjera en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, visada a condicionar o sea un modelo constitucional. Estamos, pues, ante el desenvolvimiento de la folla derrota de la Casa Blanca de seguir avanzando en una intervención militar imperialista contra la patria de Simón Bolívar y e Hugo Chávez. Reciban un saludo cordial del señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moros del Canciller de la República, doctor Jorge Arriaza. Este documento no solamente es oportuno y valioso para Venezuela, sino que representa en estos momentos el sentir de un mundo que quiere la libertad, de un mundo que se opone definitivamente a la hegemonía, de un mundo que pregona en estos momentos la necesidad de una democracia participativa y protagónica como la que tenemos en Venezuela y de un mundo que vea al ser humano y que vea por el ser humano como está establecido en nuestra Constitución. Desde la Figa, eh, vimos participando ya desde el principio la Asamblea Internacional de los Povos, la que formamos parte, y eh, no que es región europea. De europea participamos también activamente en todas las reuniones e programaciones que quieren combinar estas, estos primeros días de octubre con la celebración de esta semana y esta jornada antiimperialista. Eh, son muchos los povos que efectivamente sufren las consecuencias y los efectos del imperialismo, del colonialismo o nuestro, también, o nuestro también, Galicia también. Ahí Tenemos estos días el ejemplo de Alcoa por poner el más actual. Pero si hay algo que efectivamente simbolice y sea paradigma en estos momentos, lo que el imperialismo que está sufriendo más en sus carnes, es precisamente el pueblo venezolano. Por eso, desde la plataforma o eh, eh, encuentro mundial contra eh, el imperialismo de Galiza, eh, organizamos este acto de concentración aquí, diante del consulado en Vigo de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, para mostrarles a nuestra solidaridad y eh, evitar. Solicitar que efectivamente non haxa no haya interferencias en el proceso electoral que tenga próximo decembro y también denunciar esa, ese fraude del eh, informe que hicieron eh, da ONU, eh, que es una auténtica farsa, sobre la eh, presunta supuesta violación de los derechos humanos en Venezuela. La patria será defendida en cualquier escenario y contra cualquier enemigo. Eso no le quepa a usted la menor duda y la revolución no se va a rendir, la revolución va a seguir adelante. Muchas gracias. A verdad debe imporse perante tanta manipulación e intoxicación informativa. Galiza, Venezuela, solidariedades.